Bon dia per l'Espera, amigas y amigas, y bienvenidos una volta mesa a La Represa, un programa de trallad. Hola, muy buen día per la espera como diu Kiko, a todos y a todos, y en esta campaña electoral apasionante que estén teniendo, y como no podía ser de otra forma, pues continuamos en la línea de entrevistas políticas, después de la sucosa entrevista, podríamos decir, que en tingutam Josep Lluís Viñana y le en paz al nuestro convidado, que se autopresenta como suele fer de costum. Bueno, buen día a todos y a todos. Eh, yo me em llamo Ferran Martínez Ruiz, soy eh, candidata al Senado por la coalició Compromís Poder, es el momento. Eh, va ser el 9 de Match de 1988, tengo 27 años, perdón y soy economista, encara que con la mayoría de, de jobs de, de la, la nuestra generación me he visto abocada a trabajar depende de of sea University cosa the de of i, i de prácticas y demás como siempre, como siempre el principio porque principio por el final a final a the difícil. of the University economista, the University of licenciado en la Facultad de Economía de la universidad de Valencia, vas a entrar of 2006-2007, of the sé porque soy de la nueva y si no me equivoco, eh, tú comiences eh, compaginando la tegua eh, tasca, bueno, has compaginado las épocas la, de estudiantes, moldes cosas que tratamos, pero comenzaré si no me equivoco, eh, pagando la carrera haciendo eh, pizzas, ¿puede ser? O... No, no, no, eh, Aishashi ha el, el darrer trabajo que que tenido y sí, que repartir trebajat eh, repartiendo pizzas hasta este mes de juliol y eso anteriormente he trabajado en tres cosas pero, pero sí sí vaya sí que repartidor, y es repartido hay esas cosas que pasen no eh, vale ahora nos a comenzar la biografía diga un poquet més más en tú eres una persona que con tantas altres en un momento nada donar un paso en la política y la tu trayectoria política comienza en la asamblea de Joves de la ciudad de Valencia estarían sí, parlando de mi chance de los años 2000. Si os podrías explicar también un poco claro, la tu experiencia y de, de, de una organización de jobs de base organizativa. Mm -hmm. Sí, entonces, va a ser quan yo tenía de ese anys estaba en el el bachillerat y ven juntaré al principio un grupo muy chicote de amigos que se van a ampliar en tres compañc y y y ve, pero mí la asamblea de, de Jovés ha sido una, una escuela de formación política y bueno si soy el activista que soy que es gracias a todos esos años de militancia de, militància, de, de treball dur, de ir a pegar carteles, de andar a hacer murals, de fer charrades, de no sé de, de fer pasar moltes hores, moltíssimes hores en reunions y muchas horas también de, de conversa, de lectures, de, de cine, de moltíssimes estadios. Y una has comentado que hiciste en bachiller y una vez que comiences la universidad eh, te involucres en, en el C.P.C. si no me equivoco y que nos podrías contar de, del C.P.C. va a coincidir en la época del famoso Pla Bolonia mm. que va a cometer com, eh, derivar en lo que sonará los grados universitarios pero la, para las gemes que ens puga sentir mm. quina, ¿quina experiencia traes de, de aquel paso pas por el C.P.C. Bueno, yo cuando comencé la, la universidad de fet, vaig a seguir eh, militando en la Asamblea de Joves fins a los 23, si no recorde mal a Y bueno, la experiencia en la universidad, yo voy a llenar a, a reuniones de, del CPC y vais a, a participar en todo lo que vais a poder, pero desgraciadamente no vais a poder ser un militante más a No sé qué va a més más constancia, va a ser en las en asambleas de estudiantes y yo creo que el proceso de Boloña va a ser o sea a ser la primera gran movilización la primera gran estudiantil creo que muchos de los, de los militantes y de los activistas que después van a trobar en, en el en el 15 justamente de, de ese de, ese, de ese proceso y muchos de los formes de, de movilización y de acción colectiva que van más allá en, en durante durant esa etapa de, del proceso de Bolonia van a ser les que después van a utilizar formas de ayuda de como la desobediencia civil y otras. Van a ser les que después se posarían en práctica también en el, en el 15M. Y era un momento complicado porque estaba Erem jove que que no tenían, diganme, ya había una ruptura generacional a les generaciones anteriores y era con que todo comenzaba a hacer de cero y todo requería un, un debate sobre, sobre cómo sabían de hacer las cosas. Pero en cualquier caso, una etapa muy emocional y muy instructiva. Una etapa muy emocional porque obviamente resultados malauradament no creo yo que se pueda decir que se va a conseguir en casa en la lluvia contra la aplicación para Boloña. Es verdad, es verdad que no va a conseguir resultados prácticos a aquella lluita es decir, no va a el, el objetivo de impedir la, la implementación de, del, del plan Boloña. Pero cree que, que mirando a una perspectiva más larga, cree que con vos de ella toda esa jornada de, de activistas que, que nos va a eh, cuir ahí en, en el movimiento estudiantil, doncs, después sí que sí que ha tenido efectos de larga durada no només en el, en el 15M sino en muchos socials movimientos sociales y tot en, en los partidos políticos con Compromís, com Podem o com Esquerra Unida eh, continuemos en la etapa universitaria una part menys de lluita mes de construcción de alternativas va a ser la creación de la dir-li revista Economía 21 que mm -hmm. si no me equivoco no sé si va a tener un segundo número en papel en internet sí que va a ser un poco más prolífica Economía 21, ya os podéis explicar tú en qué va a consistir. Y... Sí, bueno, yo, yo creo que, que cuando pasa un poco, o sea, ya había pasado el proceso de Bolonia, ya había pasado, habían pasado muchas historias y un, y un grupo de, de estudiantes de, de economía eh, que nos conocían, que, que también tenían actividad en, en, otros, en otros movimientos y otras historias. Entonces, el que FEM es la reflexión de que los planes de estudios de, de la Facultad de, de Economía no abarquen eh, de manera suficiente eh, todo el repertorio de coneixements de teorías, de, de propostes que, que, que se están donando desde de la reflexión económica. ¿no? Y a vos el que el que, el que es que estaría bé tendría un colectivo que nos permitirá posar de la tabla, toda una serie de preguntas o toda una serie de, de propuestas que estaba en Beijing que que incluía en dinces de nuestras lecturas, pero que dins de les aules no nos es donable. O sea digamos que mientras yo estaba anant a les, les conferències que fei al club de bolsa vosotros, altres y o sea tuies vos juntavo para intentar portar endavant un semanari on se difongueren digam doncs pues, eh, teories econòmiques que lo millor no apareixien en clase, o simplemente habéis visión o cosas mesas exactamente aquí esta era un poco la, idea, la no? finalidad sí una casa divulgativa en... no podríamos sí claro la finalidad era divulgativa dirá vanguardia en economía que muy el pero en cierta manera <laughs> supongo que la idea era era aquella sí ve la la idea era realmente Tendré un chico colectivo de producción teórica y de difusión de, difusió de, de, de todo un conjunto de teorías y ideas que ya se estaban donando en, en, en Altres jocs y colectivos como el Nostra ya ja existían en Altres jocs En Barcelona estaba el Seminario Taifa, en Altres Jogues ya ja, había en Altres Historias. Y no ho sé, creo que, que la idea también era tratar de, de mostrar de Durto Taisho a la resta de estudiantes de, de, de, de economía. Mm -hmm. Y de FED va haver uns, un, com a haber como mínimo un ciclo de conferencias en convidad en ponentes para no? uh -huh. dir, Eso ya ja sería, están parlant de mesa van de 2011, seguro, 2012 yo per ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí, va a ser el primer congreso de Economía 21 y la verdad es que quedaré muy contento, tanto el nivel de asistencia como el nivel de los de, ponentes que tendremos allá. Y se podría decir que podría, la chain podría pensar que tinguer algún tipo de relación. Yo que divulgaba, uno no a la revista en sí o al colectivo que era mm -hmm. en sí, a el que hoy en día es ATAC. Diría que, que no te relación ni, ni personal ni, ni teórica de fe. O sea, Me quan... referí a lo que es la tasca de, de divulgación, mm -hmm. de donar a entender visiones alternativas de la economía. No, nosotros, cuando hablamos sea, de que teníamos un colectivo de economistas, no, no restringís que a personas que tenían un enfocamiento crítico de, de, de la economía. Era sencillamente... Tener todas las perspectivas que nos estaban donando desde la universidad. Y nos nosotros estaban encantados, por ejemplo, de poder discutir a Juan Manuel el Rayo, por ejemplo, sobre la escuela austríaca, sobre Hayek, sobre Mises, sobre sobre aquellas estas teorías también, tan encantadas de discutir sobre eso como de poder debatir sobre el capital o poder debatir sobre obras de autores marxistas. Díganme que trataban de abarcar todo ese ventajo. De Fedios y si he mental efímero, intermitente, depende de cómo se el club de bolsa de la Universidad de Valencia, Espera això perquè por porque hay muchas cosas que no entraban y que hay una serie de gente que pegaba per palos de, de lo más divers Si voleu tirem ara ya a hablar de, de qué pasa a partir de 2012, que uh -huh. podríamos decir que es el 15M, y uh -huh. de cómo això voy a decir, cómo vive la gente, porque la teva generació también está Pau Velda, que también es compañero en toda esta etapa y més gent Joan Sánchez es una... Una otra, una otra procedencia, pero también es coincidente en muchos puntos. Eh, ¿Cómo vivió la gente, lo millor que estaba en la Asamblea de Joves y que en ese momento lo diéseis, el 15M y, y tot això También la gente que venía del, CP, del CPC y que había perdido la batalla de Bolonia, ¿qué ocurre en ese momento? Eh, nosotros, cuando estábamos en esa, en esa etapa, de, en la Asamblea de Joves y, y en las Asambleas de Estudiantes, nos conocíamos todo un grupo, un grupo de gente y... Y un poco teníamos la reflexión de que en una situación social y económica muy compleja, que era eh, muy dura para, para los escapes populares, eh, en que eh, la izquierda no estaba en capaz de capitalizar todo ese, ese descontentamiento, capa posiciones de, de transformación. A las horas se planteaban que estaba en mal, que estaba fallando. Y en aquel momento, just cuando trataban de, de eh, no ves soluciones o nuevas propostes, va a ser cuando vas a esclatar el, el 15 de mayo. Va a ser un poco un ¡buah! o sea, están buscando las soluciones libres y la gente ha donat en su en el Carreri y, y, en, y en Les Plases. Eh, y a partir de aquí comienza un, un proceso de Bore. ¿Cómo traduís políticamente a yo que el 15M ya ja ha conseguido en el carrer y ya ja ha conseguido en un nivel de, de transformación de la cultura política de, de, de este país? Porque el 15M eh, inicia una asociación una que es Democracia Real ya, que si no me equivoco te origen en Madrid y, y también estaba conectada con, con Juventud sin Futuro o, o diversos colectivos. Y RES con intentar hacer una manifestación modesta de cara a las elecciones del, de Match de 2011. ¿De, sí, de Match o de.? No sé si es, Sí, sí, de Match, porque, porque el 15, lógicamente, el, el cada semana se va a en, en las elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP ha conseguido el mejor resultado de la historia. Y eso, esa manifestación que el va a hacer en diferentes puntos del Estado va a derivar en, en total, yo que va a derivar pero siempre se le se acusa desde diferentes mi chance de, de comunicación más media de, de ser un esclave de descontento, pero de no tener una orientación clara, una idea clara, un líder como com podría haber sido paralelamente en aquella época les, las primaveras árabes. Eh, ¿Crees que que Aiso va a hacer ese movimiento tan espontáneo va a hacer que... Que Tinguera un exclamó el gran durante un año o dos y ya fins al fins a que va a Podemos a principio de 2014. Yo no hablaría de una daballada del, del 15M. De la movilización realmente. 15... Tampoco de la movilización. O sea, cree que, que, que el movimiento popular que representa el, el, el 15M ha estado más que en cara que. Encara que es es que en les tendes de campanya de desplàcies per perdir de alguna manera Dígueme que el moviment ha mutat i ha tingut eh, diguem-ne moltes hibridacions, moltes moltes transformacions i ha, i ha donat lloc a una pluralitat de moviments socials com puede ser la PA, com poden ser els Yellow el informe de estructuras ja existents, com podien ser alguns sindicats, eh, etc. I, i després finalment això ha tingut també una traducció una traducció política política institucional en, en, en Podem y también en el surgimiento de otras fuerzas políticas, como pueden ser Compromís, como pueden ser Nafarro Abay, como pueden ser eh, candidaturas municipalistas, como habrá Madrid o Barcelona en Comú o la María Atlántica. Eh, eh, Dígame que, que el, el movimiento en, en Les Places dona topet amb els seus propis a els sus propios límites, porque no, no pueda conseguir articularse en una, en, en, en una transformación de, de las instituciones existentes. Pero el que dona Peú es a toda una serie de instituciones, de, de instituciones sociales que sí que tienen un gran, un gran impacto y, y un gran éxito. Y una vegada, lo que dios tú, que sí. Si, o sea, el 15M siempre está presente, voy a decir, presente no, no físicamente, pero sí si ya en el imaginario colectivo desde, desde que surgís. Es un, un avance y un desprez pues en, en, en la movilización social del de Estado español, en caudute. Y. Anemanantal al, al ahora estás en Podem, anemanantal al, al Sinisis. Y es que en Chener en de 2014, eh, Pablo Iglesias, que era, teníamos un programa de, de televisión modeste, en La Tuerca en, en Vallecas, que, que era de. Ben, realmente paregutasó, podrían decir. Que era una persona relativamente coneguda, pero realmente sí. era coneguda en su casa, en el sentido de que era coneguda en, en, en sí. pensar también. Y... Y por casualidades de la vida, Beatriz Talegón, que la dugué al su programa de La Tuerca, eh, van a hacer amistad. Y Beatriz Talegón solía andar a la sexta noche y en la sexta noche le iban a preguntar, ¿pues durmos algún? Y ella piensa en Pablo Iglesias. Y esa ahí cuando a ser coneguten en. en. en. per la gran. no per la. Sí que hacer ser conegut, podrían decir, no perto Telmón, pero sí que lachen que, que tenía cierta, ciertas inquietudes políticas que solían borrar ese programa y, y también expresan a las mañanas de 4, etcétera. Así que es va a hacer, Y un día ahí decidís eh, presentar un manifesto y que si conseguía 50.000 firmes eh, eh, presentaría una candidatura a las, a las elecciones europeas. Eh, entonces podrías decir por qué dona o si sabes con base va ser también de, los, de, los primers, de las primeras personas que estiguen podemos ¿por qué va a donar y se pasa o por qué él piensa en, en presentarse a esas elecciones en crear el en crear Podem? Bueno, y yo no, no te puedo hablar del de que pensaba. No, claro, obviamente pensaba, no eres Pablo Iglesias, pero, pero, pero, y... pero voy a decir el, el algo igual, pero tengo trayectoria interna, sí que sabe un poco la, la historia en sí del, del partido. yo, tu puedo que explicar desde una perspectiva de mes mes es macro. Eh, el que yo creo que ya había en ese momento era un spy enorme de descontentamiento popular no organizado, no. Eh, no encuadrat en cap de les formaciones políticas institucionales existentes no estaba eh, no le estaba recollint eh, es que reunida cree eh, que ya un intent reiterat per part de las propias bases partits i des de partits partidos y desde fuera de hacerlos un toque de detención atención de dir hey escolteu eh, la organización clásica que, que heu tingut no está no está funcionando no está funcionando per capitalizar todo el descontentament de estos de anchi y traduirlo en una alternativa en una alternativa política I, y Davant, de la sordera de, de la esquerra tradicional, el que, el que fa Pablo y compañero y el que Fan Molls arregló a seguidamente es, es decir, pues tiren, pétenos tres caminos, mm -hmm. envía. Y va a ser que ahí demanda 50.000 firmes en un termini de un mes, creo recordar, y creo que hace tres días ya ja les tenía. Ahí va a decir, yo eso su tiren Davant si tengo un mínimo support, porque si no, no va a, a moretotas o res y es cuando cuan a esas firmes y ya y ya por la su participación en la televisión ya comienza a sonarle alguna gente el que vea el que va a ser podemos Fente en principio un... yo olvoria con antes de presentarse a la selección sí que ni una entrevista a, a Pablo Iglesias en, en el programa Dana Rosa en, en, creo que es en febrero o en febrero sí en enero febrero de de 2014 con estaba Alberto Garzón también, que en aquella época no se sabía que que iba a ser el candidato de Esquerra Unida. En la que Pablo Iglesias dijo que, que Esquerra Unida el que ha de hacer esfer primarias y, y que Alberto, y que Ili diría que hay Lara, que Alberto Garzón ha de ser el, el candidato a presidente del gobierno. Y, que, y que en principio se podría decir que era como, como un intent de, de que Esquerra Unida eh, se apegara a las bases del poble y disara de de ser un un partido de tinderis casta podrían dal de, de que se ha visto entonces escándos de de Bankia y de y al al fallar a ISO es cuando decidís tirar pel pel camino del mit una forma, y intentar el mm -hmm. yo, yo creo que van a ser muchos años de fe de, de esperar que que que, algo. que la propia que la propia esquerronía no, bueno, no no me sino bueno adicionen... disparle per per sí ah. Es tradicional, pero llevan tal show obviamente uh -huh. que que veiera la necesidad de transformarse en un en un altre tipus, en un altre tipus de movimiento que fuera uh -huh. capaz de incluir a més gens que se estaba que se estaba quedando fuera de esos partidos, de esas organizaciones. Salnofero, toda Al no tota que este conjunt de, de gent es uh -huh. veu de alguna manera eh, Forzad por per la responsabilidad política del momento, a decir, tenéis que llegar que en el el nuestro propio proyecto político y, uh -huh. y cerca a mí. Vale, y avanzando un poquémés, ya el país ya se ha donado, ya está decidido presentarse a las elecciones, y es cuando tú entres en, en Podemos, ¿no? en los primer CERCLES, cuando comiencen a crearse la organización CERCLES. Es presenta Podemos en, en Madrid y Alesores Pablo Iglesias, eh, eh, Miguel Urbán, Teresa Rodríguez, etcétera, comencen a hacer presentaciones por diferentes puntos de del Estado. Y venen a Valencia y algunos companys parlem y eso dicen, bueno, anem a y Boreu y anem a Y anem a Boreu qué es qué es exactamente, qué es exactamente eso. Alesores nosotros nos planteen el acto de presentación que es va a hacer en historia que va a ser un acto absolutamente desbordado. Ahí isla una convocatoria de una primera asamblea, yo voy a esa a, a primera asamblea y nos encontramos bueno la Facultad de Filosofía absolutamente copada de gente, pero no sé, puede ser que lleguen mil personas, una barbaridad china yo no había visto la, la Facultad de Filosofía tan repleta de gente, ni tan sols en los mejores momentos de, de la lucha contra el proceso de Bolonia, y y veías una, una ilusión y unos ganes que dices es que así está el pueblo no eso es a, a eso te, te capacita y te y, y futuro porque ya muchísima gente así que no se estaba bien representada en las estructuras en las tradicionales y que efectivamente se está empoderando que efectivamente está está prenent el digámoslo el timo de, de, de la de propia implicación en, en política yo ahora que parles de estructuras tradicionales, y aprovechando que te tenim así, que digamos tú sigues protagonista eso, o como mínimo participantes desde el primer momento, sí que creo que sería muy interesante que parlares sobre el proceso de creación del cercles. Uh -huh. es decir, desde el primer momento, en, de momento Podem no podría enfocarlo como en una cosa personalista, ¿no? pero es una idea de Pablo Iglesias y de más gente, obviamente, y ha una, se, se presenta la idea, la idea de exit. ¿Cómo es pasa del éxito de mil personas en filosofía o en historia? ¿Cómo es pasar de ello a crear un cercle y ese cercle al final será una organización? Hay eh, dificultades, pero, pero yo creo que ese proceso de, de pasar de una asamblea multitudinaria a transformarlo en, en un movimiento político eh, potente. Creo que, creo que era un proceso que ya vi en FED O sea, estaba muy acostumbrado y tenía muchísima experiencia en FED asambleas multitudinarias, tratar de, de durar eso, que no fuera simplemente una explosión de, de descontento, sino que conduir a eso a formas de, de, de organización que pueden sostener, sostener en el, en el temps Y eso altres si estructura que que trata de mantenerse en el temps nosaltres le doné el, el nom de, de cercle hi ha un període per de formació del cercle de de començar a reflexionar sobre quién son qué volen fer eh, perquè perquè estem así comen d'organitzar-nos comen de, de, de començar a treballar comen de conectar amb con la resta amb la amb la resta de moviments és un proceso que, de que, ponen, que ponen en de fer eh, al mateix temps que posem que posem en peu una estructura de partido en el sentido de necesitar tener listas electorales necesitar tener, elaborar un programa electoral necesitar hacer una, una campaña electoral para para las elecciones europeas y eso es es un proceso difícil y y duro y y muy, y muy costoso y en y en ese transit pasa el que suele pasar en, en estos en estos en estos movimientos que es que van pierden van perdent alguna alguna gen se va incorporando tal, alguna nova y la que queda va a una Va a aprender mol rápidamente a marches, a y va a una cultura, una cultura política y una cultura de activismo mol fuerte. A eso les arribemos a las elecciones europeas. Y lo que instruemos a, a los poquetes setmanes de las elecciones europeas es que convoquemos una, una asamblea en el Tinglat del, del Port de Valencia y es una explosión multitudinaria, ambient eh, que. Es que ni, ni tan solo su podría explicar, habríe de, de, de ver las fotos, pero era yo, muchísimas de de, de, mil, de mil personas, todo el mundo volen hablar, todo el mundo voler participar, todo el mundo queriendo saber eh, cómo implicarse y cómo hacer cosas concretas para, para que, que podem tirar avante. Y, y no se sé, va a ser un proceso muy, muy, muy bonito. Puede ser que Dria, también podría contextualizar un poco más, i esa explosión en el tinglat de més de mil personas, ya pasa las elecciones europeas uh -huh. es decir, que ya pasa también una otra fita que es una candidatura feta en mes de mitja año plantarse en cinco, eh... Sí, sin que eurodiputados y, y sent una fuerza tenemos més del 2% en Madrid, por ejemplo o en Asturias es un 12% de, de la nada, se podría decir sí. y teniendo en compte que también la gente, claro, hará pensar, mira son las de wiwi es que Esquerra Unida, les en que este mes generosos lidan en SIS Diputats, pero es que en esas, en esas elecciones europeas Esquerra Unida va a estar muy fuerte, va a obtener el mejor resultado de la Segunda Historia y va a obtener SIS Eurodiputats. O sea que también, también en un contexto en un... Va a traer SIN, pero no, no, no como ahora podrían decir que que no te un competidor dice del matrix sector ideológico, sino que va a sin diputados en, en una partit molt molt fort, que de fet es va a va superar, pero, pero voy a decir, en ninguna en que donava més más de un diputado. O sea que per eso va a ser el, el boom y lo más en entonces, les tertulies diarios, etc., al el día, el día segundo de las elecciones europeas. Claro, la pregunta sí si sería, ¿por qué? ¿Por qué en eh, Mijang se pasa de 0 a 5 en unes europeas? Yo eh, creo que así, caldría donar Paso a explicar un poco quién va a ser la estrategia de, de, de Podem y también concretamente del, del grupo de, que se forma en Madrid, al voltán de, de Pablo Iglesias, a Biñigo Rejón, a Carolina Vescansa y yo. Lo primero que ya es eh, lo que vos he Edith antes ya les materias primas per posar en marcha ese proyecto, porque ya un descontentamiento un descontentamiento popular molt ampli que no està sent articulado i capitalitzat per cap de les forces polítiques existents. Eh, y i després tenim eh, una sèrie de d'activistes repartits per tot per tot el Estado que provenen del 15M, que provenen del de l'activisme en en moviments socials que estan molt preparats. Eh, muy preparados políticamente y muy, muy compromisos Y por último, el último ingrediente es que tener un grupo eh, situado en, en Madrid que hace toda una, una llavor de producción, de producción teórica y de, y de actividad política centrada en, el, en los mitjans de comunicación que permiten enganchar no solo los activistas en el, el ámbito tradicional del de activismo sino amb el de, de la población en general que al posar chuntes estas tres cosas y compactarles en, en, en un, un único movimiento que es, que es Podem, el resultado son los resultados electorales de, de los europeos y se si es CLAT. Y ve, a países es después toca organizar todo. toca organizar te eh, Podem va consiguiendo una infraestructura y la segunda. Se va a la Asamblea de Vista Alegre, una vegada, para intentar dotarse de una organización más de partido tradicional, podrían decir, porque pasa de ser el ser clemente, tener estatutos, realmente, los estatutos básicos que tengan a la, la junta, la... cómo se inscribe un partido político, que siempre facilita unos estatutos básicos, y esa plegada vista alegre para, para organizar el partido, y ahí se ve como la primera, la primera fricción de Podemos entre, entre cómo organizar el partido. De, de, en primer lugar, me agradaría deciros vos que los resultados de las elecciones europeas para nosotros tres valen ser completamente inesperados. Nosotros tres, Juan Fayemles, nuestros tres porres y i, i eso que esperábamos era eh, a conseguir que Teresa Rodríguez Isquera, que, que era la que andaba en número dos, esos mis optimistes optimista, de tres. En em VAM, em vam Tinder Sync y lo que va a venir a continuación, como vos, com vos he comentado, va a ser un desbordamiento de, de gente que tenía interés y que, que volía implicarse en, en Podem. Lo que va a provocar eso es que la mínima estructura de partido que teníamos, la mínima estructura organizativa que teníamos, va a quedar completamente desbordada. Uh -huh. eh, Díganme que el desbordamiento popular va a desbordar al propio al propio Podem y eso es a de comenzar prácticamente a ser una altra una otra, una otra y, y toda eso pensan en que en las elecciones de, de match teníamos un papel clau en en los municipios y en y en el gobiernos de, de las comunidades autónomas, así en concreto de, de, la, General, de la Generalitat Valenciana. Aleshores, pensar eh, cómo organizar tantísima gente y cómo abastar objetivos políticos que, si que escasamente tres meses, eran completamente inaccesibles, porque ningún website planteaba el tindre un, una fuerza política que fuera fuera a Rita Barbera o que fuera fuera a Alberto Fabra o que fuera fuera a, a Esperanza Aguirre o o Ana Botella, donde el organizar todo el shop es un proceso muy molt, molt, molt complejo y no está exento de, de contradicciones. El que pasa en, en, en vista alegre es que exposen en, en, en la balanza, digámoslo, dos grandes opciones, dos, grans dos, dos alternativas. Una es una, una alternativa que recue, todo el, el bagache organizativo. Eh, Teóric, que, que sabían la forma desde el des 15M y que hubo el traducir, digamos, en un movimiento mes... Asamblear y podrían decir... O menos parecido a un partido tradicional, puede ser en la organización Yo diría que la estrategia que propusaban a estos compañeros era, me la de la del caragol, la de ir... Traten de no disarnos de no a, a ninguna darrere en cara que eso nos obliga a ganar un pocket mes de espallet. Y uh -huh. después teníamos una otra una estrategia en la balanza, que era la de decir: este un momento histórico, eh, tenían que aprovechar esta finestra de oportunidad que es ha Saubert, y eso implica que la organización, el, el diseño orgánico de, de Podem, ha de estar compromés, ha de estar ha de estar al servicio de esa estrategia política que es la de, como decía Pablo, la de asalto a los cielos, ¿no? de anem a aspirar a ocupar el gobierno en los tres municipios, en, en, en la Generalitat Valenciana y ahora en, en la Moncloa, en Madrid. Y uh esa -huh. estructura que, que realmente, eh, yo faccio hago un símil, y es que se basa mucho en, en las teorías marxistas del centralismo democrático. Uy, es democrático porque se contan las bases, pero aún unas estructuras muy fuertes y muy jerarquizadas en un, en un líder, podrían decir. Y, y como tú has dicho, eso se justifica en, en, en aprovechar la popularidad, podrían decir, de, de Pablo Iglesias, para intentar arribar a, a la Moncloa, ¿no? Ese sería el objetivo final. No, no acabo de estar de acuerdo tan esta correlación que has hecho entre, entre que la estrategia que, que, que va a guañar en, en vista alegre eh, fuera implicara un diseño orga, un diseño orgánico de tipus leninista clásico. Sí. Eh, creo que el stir no anda no por ahí exactamente. El diseño eh, leninista clásico de partit es un partit de cuadres. Eh, sí. muy bien estructurat y en el elemento más importante son escuadres Michans que sitúen entre la base y la, la dirección. Así el que teníem era eh, un diseño orgánico, el que de ella era en los municipios y en los diferentes governs autonómicos, en, les, en hem de crear diseños que funcionen de manera autónoma. Mm -hmm. En de crear en los municipios alianzas, han amb, amb altres forces polítiques que tengan capacidad de guanyar los ayuntamientos, necesiten crear estructuras en, en los territorios que puguen que puguen arribar a posiciones de govern en, en los diferentes governs autonòmics y al mateix temps necesiten que que el grup que sabia que sabia format que había donat peu a, a Podemos tenga también una eh, puga aprofitar y puga eh, posar en práctica a yo que ya había estado frente en el Darres Mesos, pero a prepararse para la salta final el 20 de diciembre a, a, la, a la Moncloa. Alexares, dijeme que era una estrategia en diferentes en niveles. No era tan fácil como decir centralice o, o no centralice. Y uh -huh. también acabar un poquito el debate este de vista alegre, has parado de dos alternativas, la del asalto a los cielos, que es la que acaben de analizar, y después estaba la de la faena de, de, de Tuasdi de Caragol. ¿Has también pueden decir la faena de formigueta, que es también un poco pues la trayectoria de las sonis de la UPV hasta ahora es algo que sería una faena de formigueta. podrían decir que si puede ser Saguier hecho un poco mes de casa de la faena de caragol o de Formigueta, el pacte o la relación entre Podem y Escairre unida que era según mayor no no creo que tenga no que tenga más a más sabor una cosa la otra y tampoco o sea el que el que entenderé también es que el que ya que era y ¿esas dos estrategias separadas mm. no significa que siguen contradictorias entre sí? El que significaba era necesitemos una estrategia de quarter termini y necesitemos una otra de de yard termini. Esta faena que es dicho, este trebaje de, de de formigueta, esta faena, este movimiento del caragol, mes mes pero que, que dura dula la casa la casa amunt, que qué es lo que nos salta 3Dm el a conseguir el lluitar per per obtindre una hegemonía cultural en en la nostra sociedad. y eso es un treball a llarg mola mola termini que requereix una estructura diferente de la que ens hem dotat y que yo creo que requerirá, després de, de les elecciones generals que redefinim el model el model del que està del que s ha donat, del que s ha dotat podem pero tratar de, de, de hacer frente a un, a un problema que no es no el de el de asolir un gobierno sino el de tratar de modificar la, la elementos de, de la cultura de la cultura política que existente en, en, en la sociedad y ya diciendo ya del tema organizativo es que llamame esta reflexión que has dicho de que puede ser una vegada que pasen las elecciones no sé si, pero está tu, el que siga, toca hacer una tres congresas, asamblea ciudadana, digo vos al tres. Y arriba a match, arriviéramos a las elecciones autonómicas y podemos decidir presentarse en solitaria en todas las comunidades autónomas en contra de, del criterio de las elecciones municipales de buscar alianzas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se busca marca Podemos en elecciones autonómicas y no se busca la a marca Podemos en elecciones municipales. Ve, el que el que en era que en los municipios teníamos una realidad, es una realidad muy desagregada en el que pot ser eh, ens havíem, ens en en aunque ya había alguien que había estado desarrollando proyectos municipalistas durante molt de temps, des de feia, des de feia anys, que había estat preparant i se i se i se del proyecto de Adacolau en Barcelona, parlém de de jencom Madridònia en en en Madrid, pero parlém de molts chicos de de municipis i que per la estrategia requeriès el, el que arribem a corrs a a a tota aixachent. Quan duéma això al nivell autonòmic ens donem compte de que de que la pluralidad y la porosidad y, y la multiplicidad de, de forces no es, no es tan gran Y que ni a muchísima gente que se que ha acostado a Podemos o que es en simpatía, simpatía capa Podemos y que eso ha de tener, ha de tener una plasmación electoral, electoral en, en las autonómicas. Porque es el proyecto que que que, volen, que, volen, que la gente vol votar, es lo que la gente volverá vol a colgar. Hay tratar de, de confrontar ambas tres amb opciones políticas que se es, es, es situen en unas coordenadas también de, de aprofundimiento democrático y de, y de, y de transformación de como de transformació social, con el compromís, con podría ser nafarroa y con podría ser AG en, en en Galicia y uh -huh. que al final nosotros Enteníamos y comprendíamos que hauríamos de llegar a alianzas también amb, amb esta gente y ha sigut així como efectivamente se ha producido de cara a las elecciones generales. Ese es el tema que anem a tractar ahora. Eh, al principio, cuando parlament de vista alegre, habías dicho en eh, 2014, con que aparece Podem, ni es una alternativa que, por eh, que visualiza posible el fe de hacer una serie de gente, ya ja ha a Alberto Fabrella-Rido Barberá, Realmente en esta batalla pueden decir que la vanguardia no la aporta Podem, la aporta Compromís. Y también se va a poner en las elecciones, todo que Podem fa un resultado excelente. Un 2 y pico per que es casi un 3G. Y arriba a de selección general que se acostenara y ve el tema del pacte Compromís Podem. Podríamos comenzar también por el principio y con su gis la necesidad y con esa ha haciendo el pacte que a gent descontecta. Cuando pasen las les elecciones del 24 de marzo, eh, nosotros tres comenzamos a tindre un dialecto más fluido, un compromiso de cara a lo que pasa en el gobierno de la Generalitat. Eh, nosotros el que queríamos es que Mónica Ultra fuera presidenta de la Generalitat. Creíamos que teníamos la fuerza suficiente para hacer a, a, a Mónica presidenta porque la suma de nuestros votos y de nuestros diputados era mayor que la, de, la del Partido Socialista y entendíamos que el Partido Socialista tenía que aceptar que no era ella la, la fuerza que, que había capitalizado el, el cambio político en, el, en el nuestro país. El Partido Socialista, evidentemente, no va a aceptar això y va comenzar a tontejar a el am un el y Ambel el Partido Popular de cara a, a reservarse la, la presidencia de la Generalitat nosotros saben sabemos que, que fincito Jiménez va a tener presiones desde desde des de Madrid y por parte de Pedro Sánchez de decir se dicen lo que wiggés pero la presidencia de la Generalitat no Això ho ya el Partido Socialista también de cara a las elecciones de de diciembre de desembre. A dir, si nosotros acepten que que siguen otras fuerzas políticas las que lideren los gobiernos gobierno Significa, Eso eh, significaría reconocer también esa posibilidad de cara a las, a las elecciones generales. De manera que el Partido Socialista va a hacer una campaña muy moldura muy atacante a, a Compromís y a, y a Mónica Ultra. Y el que trataremos es de hacer blog and base y de decir, anema a tratar de arrastrar al Partido Socialista a posiciones de cambio político y en cómo, de centrarnos en quién ocupa la presidencia de Generalitat, anime tratar de centrarnos en quiénes políticas a defender y se gobierno. Y es el que vamos a conseguir finalmente. Vamos a conseguir que el Partido Socialista quiera suscribir el, el pacte, el pacte del, del Botánico y Chimo Puig va a ser presidente de la Generalitat, pero en un Govern en que compromiste una presidencia, una de una presencia muy muy importante y que es un Govern que está recolsat desde fuera per Podem, pero que no le dona un cheque en blanco que exigéis para mantener el soporte al gobierno el compliment punto per punto del del pacte del pacte del y pasé al proceso de negociación de los actuales exactamente a partir de, de ese momento ens, yo creo que todos eran conscientes de que de que ya había una una buena sintonía entre entre Podem y Compromís pero que la división de, de los forces el que había permés era que Chimo Puig pudiera ser investit president, presidente de la Generalitat y que hice cambio y si el cambio político no la quieren capitalizar plenamente las fuerzas, las fuerzas políticas del, del cambio y a lesores, yo creo que que, que ya toda una serie de gente que comencemos a plantearnos que que es necesario que que y, y pueden confluir, y no es como un objetivo eh, electoral a cur termini de cara de cara a las generales sino como un proyecto de de mes de mes cuando usan un de MSYAR, acabas de usar eh, TENINTEN MIRA también las elecciones de match de 2000 Encara ¿En cara queda muy. No, en qué hora Todo puede pasar, incluso no está claro si existirá compromiso o no en 2000 DNU, pero es o si, si es unida también, tampoco está claro si existirá después de estas elecciones, que todo puede cambiar, pero suposan que las cosas continuarán tal cual están, sí que, es, que estáis a idea ¿no? de ver no. parte de Podem, claro. John, eh, son son cuestiones que, que cada escueta tiene un, una opinión muy, muy particular y vos puedo expresarla mejor. En este sí. caso no parle no parle de Podemos, no es que haya un consensuado uh -huh. una estrategia a este a este respecto ni ni mol eso es el que el que vos diré, es el, es el que yo pensé. Yo creo que después de, les, de las elecciones de diciembre es posible que, que que el mejor que pueden hacer, tanto Podem como Compromís, siga a de consolidar el cambio político que me ha conseguido en, en, en la Generalitat Valenciana y en los nuestros municipios. Y la mejor forma de consolidar de consolidar ese cambio es tener una política conjunta bien articulada entre, les, entre las entre dos fuerzas. Pero a mí eso podría conducir a la fusión de los nuestros grupos parlamentarios, los grupos parlamentarios de Compromís y de poder y significaría situarnos a primera fuerza trobe en, sí, en serían les... 32 diputados, del el pp de 31 actualmente. en les en les cortes yo yo que reforzaría que reforçaria el cambio político que es el que el que el que la gente se está el que la se está demandando si yo tiene una expresión eh, en las elecciones de, de 2000 que está es posible es una es una de las múltiples posibilidades que que, que ya, pero es más apurante para poder hablar de eso. En cualquier volcas, si hablan de tendencias, yo les respondo claramente. Sí, yo estoy a favor de que, de que haya una confluencia entre entre compromiso y poder. Yo como en las negociaciones del Pacte del Botánico, no voy a preguntar ni el qui, sino, o sea, no voy a preguntar ni el qui ni el com, sino el qué, es a decir, el programa, programa, programa que dianguita fa vindange. Tú ahora mateixa eres candidata al Senat per la circunstancia de Valencia, coalición. Compromís Podem es el momento, es decir, es una parte representativa de esta nueva coalición. Eh, ¿Quiénes son los eixos principales de la vuestra candidatura? Dígueme que, bueno, primero que todo, podría incluir una, una cosa en la respuesta anterior. Cuando parlem de, de que haya una confluencia entre Compromís y Podem, me quedad curto. O sea, cree que la confluencia habría de arribar a, a muchos otros sectores. Comenzamos por Jen, que está muy descontenta. En el es troba descontenta y fuera de ello, que en el Partido Socialista y también moltes compañeros y companys que están que militantes en, en Esquerra Unida y en Estat y molt bona en Esquerra Unida durante todos estos años. Y cree que también se habrían de incorporar de incorporar a iSpy. Eh, Respondiendo a la antigua pregunta, yo creo que tenido tres eixos centrales en, en este en este proyecto. El primero es el aprofundimiento democrático. El segundo es el valencianismo político y el tercero es la transformación social. Creo que así coincidís que en Miquel sobre volver preguntar sobre el valencianismo político desde una anima marca o fuerza política estatal como es Podem. ¿Cómo afecta eso a compromisos que digamos el ex valencianista en compromiso y que queda mezclar? ¿Cómo afecta el pactar en vosotros a a todo eso? Uh -huh. eh, el primer que vos voy a decir es que Podem es un... Es un partido con una composición eh, muy amplia, en la que ya hay gente procedències tan procedències muy diferentes, uh -huh. y el que nos dona es una transversalidad muy gran a nivel social y a nivel territorial. Dim-ne que la presencia de és tan fuerte en puede ser tan fuerte en el Vais segura, como en el Vais del Vinalopó, pero como en les riberes, como en Camp de Túria o con Castelló. Diguem-ne que tenemos que tenemos esa, esa transversalidad. Eh, esa heterogeneidad y esa transversalidad no no mimben el que nosotros saltres siguem una fuerza valencianista en el sentido de que somos una fuerza que defensa los intereses de dels illes valencianes y que estem así per portar per obrir les portes de, de les institucions a, a la gent y para que el nostre poble tinga el millor el màxim nivell d'autogovern el màxim nivell de de, de i y el máximo, digamos, el máximo nivel de, de posibilidades de expresión a nivel cultural o a cualquier otro nivel. Muy don sara tenemos una pregunta, bueno, tenemos un paré, pero además la primera pregunta que nos han enviado para, para el candidato. Hey Ferran, me mando que le una pregunta. Bruselas ya ha advertido que queremos sacrificios al género y nosotros, de alguna forma... ¿Lo eh, fiemos todo una hipotética negociación a la grega, amb el convencimiento que el tamaño sí que importa? ¿Creo realmente que ahora no seríamos vulnerables a posibles precios monetarios de Europa? ¿Y derivada de ahí, creo que es factible cambiar Europa en un contexto de ciclos políticos nacionales asimétricos? Bueno, la, la pregunta que fabao Bao es una pregunta realmente complicada y realmente compleja. Eh, Respecto a la primera parte de, de, de la pregunta, yo no creo que, en, que el que estiga en Joc o sea, si arribaremos a posiciones de, de gobierno, creo que, creo que la estrategia no sería una negociación a la, a la grega tratando de, de imposarnos pero la vía de decir, bueno, somos más grandes, tenemos un PIB mayor, una población mayor. cree que no es está la estrategia. Nosotros tenemos la sort de, de tener una situación de partida mejor que la que te la que te Grecia Grecia tengo que negociar el seu propio el seu propio rescate y això lo que ha favorito es que es que la troika y la, y la Unión Europea puedan hacer toda una serie de, de imposiciones y someter un muy a un chantaje molt fort al poble grec cree que nosotros no, no partiendo de esta situación cree que no necesitaríamos eh, negociar un rescate de de, de España y cree que eso em en sitúa en un contexto completamente diferente. Cree que si tracten imposar de imposarnos desde Bruselas, en mesures regresivas, en términos sociales, eh, cree que esa estrategia no les irá a ver porque no, no tienen cap elemento en el que hacernos chantaje. No, no tienen ese elemento de, element del rescate para tratar de hacernos chantaje. De ahí se a la segunda cuestión a la que fa referencia Pau, que es las presiones monetarias al estar en el euro tenemos una moneda única para toda la Unión Europea, la política monetaria por tanto, también es única y cualquier medida de política monetaria afectaría al conjunto, conjunto de la zona euro y no es no a España, por tanto tenemos... Trobe difícil que hagasen efectiva esa estrategia en cara que, que volgueren. De Fed eh, el Banco Central Europeo se ha visto obligado a hacer una política monetaria expansiva porque estaba en riesgo en de deflación. Y el riesgo de deflación no es un riesgo que afecta a España, es un riesgo que afecta al conjunto conjunt de la zona euro. Pero sí que es verdad que anima a tener una, confrontación, una confrontación política. y Yo creo que, que inevitable, inevitable el... Ambles políticas de, de la señora Merkel y que, que están que imposantes en, en la Unión Unió Europea. Y cree que eso requerís de una articulación, de una alianza de, de, de diferentes países europeos. Cree que no restringida a, a la periferia, cree que habría de incorporar a un país con Francia, pero efectivamente. Eh, el que ya llegó cambio político en, en Grecia, que les diga vente en, en Portugal, que pueda verlo en Irlanda o fincitote en Gran Bretaña amb el Partido Laborista de Corbyn, o que pueda enviarlo a partir del 20 de diciembre eh, en España no significa no significa que eso tenga una traducción una traducción inmediata en países como con Francia y eso en su posa en su más difícil pero también obliga a, a países como, como Alemania y al gobierno de, de, la señora, de la señora Merkel a sentarse a, a euros y, y, y negociar. Muchas cosas que malablemente no teníamos que tratar. Una cosa que sí que me agrada, ascoltante, eh? el que comentaba de al no haber rescat no se puede hacer chantaje. En cierta manera, este escenario, que es el de Merkel y Grecia, es el que teníamos en Montoro y ahora a Cataluña y pero Fé Valencia también lo pueden hacer, ¿no? De decir, eh, vos altres de PNU del FLA y si no fue lo que nos altres de eh, no vos han a donar liquididad. Mm -hmm. No, no, no di que, que no tengan elementos de presión eh? desde de, des Bruselas para hacernos mal. mols, tener un, un repertorio bien ben, ben, amplio. El que el que es que partimos de una situación mejor para enfrentarnos a, a, a esa situación. Respecto al, al que comentes, efectivamente, yo creo que es que es el que pretenden hacer. Creo que el, el Montoro y el gobierno de, de Rajoy, el que, el que van a tractar de totes totes y el que están tratando es docegar el cambio político en la Generalitat y en els municipis, por la vía del financiamiento y per la vía dels de tribunals tribunales también. si si voleu pasando a la segunda pregunta porque nos quedan de un Hola, Ferran. Soy Joan Sánchez, compañero de la Facultad de Economía y alguna que da otra batalleta como Economía 21. La nueva pregunta está relacionada con las propuestas económicas que se han lanzado, para mejorar el funcionamiento de, del mercado de trabajo. En em sembla que en aquella materia, las propuestas que muchos jóvenes de, han desde Podemos, des desde Compromís, desde altres forces de la esquerra, muchas veces tendiesen a ser simplistas y no me pretenden un ser retorno al pasado, que al me parer tampoco resolvería el problema de base, no?, que es una regulación que promueve la dualidad en el mercado de trabajo y una estructura productiva que es manifestamente inadecuada. No? Así, la pregunta específica que te faría es eh, qué sembla propuesta de contrato único que muchos expertos ven en de desde FATEMS y a la cual eh, se ha sumado ciutadans. Puntualizada, daba más que diría que aquel contrato puede estructurarse de diferentes formas y, por tanto, entend que no necesariamente habría de ser, eh, com propósito en algunos, ¿no?, amb, amb rebaixes de indemnizaciones para comida y, de alguna manera, precarizando el mercado laboral. No, otra que ya bastante más de per a definir cómo se estructura ese contrato único. En todo caso, eso, la nueva pregunta sería qué en penses de, de esta propuesta del contracte único y a banda de eso, quienes eran tres mesures, para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, no? por ejemplo, atacante el, el problema de la estructura productiva que, que como sabemos, es fundamental. Pero tant vez la pregunta. Un abrazo a Ferran. Muchas gracias, Joan, por la tua pregunta. Ferran, tens 5 minutos. Ben, también la pregunta es extensa y requeriría una, una respuesta muy más extensa de la que puedo donar. Eh, voy a comenzar a pedir que cree que las soluciones que, que nosotros propusemos no son soluciones simplistas en absoluto. Otra cosa es que al traduirles al lenguaje de de comunicación requerís una cierta simplificación, para, para tratar de, de de durar el, el nuestro mensaje al máximo, al máximo número de gens. Pero no creo que siga que sigan propuestas más simplistas que las que proposa que que propone Ciudadanos o que las que propone el el, Partido, el Partido Popular. Yo personalmente no soy favorable a la propuesta de, de contrato único, primero, porque creo que, que, que significaría una devaluación, una devaluación salarial y una devaluación de las condiciones de las condiciones de trabajo. Pero tampoco soy especialmente favorable a ese totem de que unificar. Todos estos diferentes tipos de contratos, en un único contrato es encima si de positivo. Creo que qualsevol, que sea el qualsevol mercado, no només el mercado de trabajo, requerís de una pluralidad de formas contra, contractuales y creo que eso que és, es eh, és lo lógico. Altra cosa es si esas formas formes contractuales son las adecuadas, que yo creo que no y creo que molte se habrían de, de revisar. El que introduce a continuación, eh, Joan, es una, una cuestión indiferente, que es la de la que fa referencia al, al, al modelo productivo. De mucha importancia el el diem de nosaltres contra con, contrastem molt a que dues propostes, perquè nosaltres el que el que estem veient és es que eh, amb la mateixa de legislación laboral tenim un natur moltíssim moltíssimes al en, en Andalucía que el que ens pueden trobar en el País Basc, per exemple. Hay se debe efectivamente, a, a que tenían modelos productivos diferentes dependiendo de, de, del territorio. En el país Valenciano, por ejemplo, en Dingut, bueno, en Sigut el laboratorio de, de, la, de la bombolla inmobiliaria y de los pelotazos urbanísticos. No? Eh, al a esclatar esa bomboya, eh, esfondrarse el sector de la construcción y el sector inmobiliario en Centro Atan, que el sector que, que tiraba de, de, de la economía, que arrastraba no no me esasí matéis sino a mols saltres a molts altres sectores, a moltes a moltes a molt a saquedad, serveis eh, se tocat no ese model modelo productiu al es el que el que ensiste proposar un nuevo un, un nou model y crec que se ha de basar en, en una reindustrialización, pero una política de reindustrialización no basada una vez a en mes en el salario bajos y en, y en la precariedad laboral, sino basada en un modelo energético diferente que fomente el uso de las energías renovables, en intensificar el, el, el uso del de IMESD, en, en ayudar en, en total yo que podemos, a la colaboración entre entre, entre las diferencias de chicotetes de y de y y empresas, para que pueden ser. Para que pueden ser más productivas y más competitivas de cara a, de cara al exterior vuelve donc así es queden en estas reflexions de, de estas dos preguntas y res, nos queden ya dos minutos de, de programa y aprofitan que eres candidato y que el senat son llistes obertes también podrían deanarte en un minuto como se fans de debate eh, ¿Por qué la habría de marcar la creueta que te tu un nombre en el Senat? ¿Y por qué en el Senat, que molta gente se plantea no votar directamente al Senat? Eso es una respuesta, es una pregunta muy complicada y en una respuesta em encara es difícil. Yo, disculparos, pero no voy a demandar un bot personal, pero. A... Para pero a, per a mí el que vaya a demandar a, a la gente es que es que vote por el cambio, pel político, que vote por la opción compromiso de es el es el momento y que voten en el Senat, porque porque necesiten transformar el Senat en una cámara de representación territorial, porque voleman a ir allá a renovarla, a eliminar más desprivilegios que tienen injustificadamente los el senadores, voleman a defender los intereses de los valencianos y a confrontar ideas y proyectos a y todos los cadáveres políticos que han salido allí el, el Partido Popular y el Partido Socialista, como en San Perrita Barbera, por Alberto Fabra o pel Matej Joan Lerma. Mm -hmm. Molbé doncs, eso sí sigui, dice el, el programa de Wii, y ya. la en breve. en general. En breve vuelven después de las vacaciones de Nadal, i sin no, que aprofitem per para desechar un buen innova a todos nuestros oyentes.